A la, doctora, la doctora Gabriela Astesana, reconocimiento post mortem al doctor Jorge Bello, eh, alguien de la familia que nos haya acompañado, primer reconocimiento que tenemos post -mortem, y alguien que se ha llevado a la pandemia. chofer de Ambulancia Regional, Zona de Salud de Rafaela, Alberto Bertolino, los voy convocando, reconocimientos que plantea el senador Alcides Calvo. Enfermera jubilada Hospital Doctor Jaime Ferré de Rafaela Clelia Borghiatino, desde la Perla del Oeste, por allá están, con comitada propia. Repito entonces estos reconocimientos. Doctora Gabriela Astesana del Hospital Amilcar Gorosito de Sunchales. Homenaje por Morte en Doctor Jorge Bello. Chofer de Ambulancia Regional Zona de Salud de Rafael Alberto Bertolino. Enfermera jubilada Hospital Doctor Jaime Ferrer de Rafaela Clelia Borriatino. Otro reconocimiento mortem para la enfermera del Hospital Doctor Jaime Ferrer de Rafaela Mabel Bouyer. Está Anabela Olivera, hija de esta enfermera fallecida y que se escuche más este aplauso. El recuerdo de Abel Guier, enfermera del hospital Alma Carrera Rafaela, que perdió su milagro cuidados a nosotros. Reconocimiento al CIE 107 Región 2, reciben doctor Alejandro Brasca y doctor Emilio Scarinzi. CIES 107 Región 2. Sigo, Sanco Humberto Primo, hospital rural número 34, recibe el doctor Pablo Bulacio. Seguimos con castellanos. Reconocimiento a la institución de infectología y epidemiología, convocamos a la doctora Sandra Capelo. Convocamos también el reconocimiento para el hospital Amilcar Golosito de Sunchales, hospital Sanco, recibe la doctora Karina Fellman y Marta Walker. Sunchales, también presente, también Humberto. Reconocemos a la directora del hospital Amir Carborosito de Sunchales, doctora Karina Feldman, que además tiene su reconocimiento en nombre del hospital. Seguimos con Castellanos, enfermera del operativo de Rafaela, Luis González Nélida Llanes. Repito la enfermera